¡Hola! Soy Carlota de Oniad. ¿Sabes cómo usan las marcas sus redes sociales para enamorar a sus seguidores? Redoble de tambores, porque en esta sección de Bruta Like te voy a recomendar a Metricool y su informe de redes sociales de 2018. ¿Por qué lo recomiendo? Pues por dos razones principalmente. La primera, porque es un estudio basado en información de cuentas reales de más de 63.000 empresas. Y la segunda razón es por las conclusiones tan relevantes que han extraído de este estudio. Si eres un Community Manager y te dedicas a la gestión de cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, no te lo puedes perder, porque en él, no quiero hacer ningún spoiler, pero se muestra información sobre el día que es mejor publicar, el tipo de publicación que consigue más interacciones, incluso la hora a la que tus usuarios te van a dar más likes. En definitiva, si eres un Community Manager, echa un vistazo a este informe, porque te va a ser de muchísima utilidad.